Jigokuraku es una obra de Yuji Kaku, quien hasta el momento del inicio de su publicación en el año 2018 solo contaba con dos one shots y un manga de corto recorrido, tratándose de la primera obra con la que ha conseguido un éxito avalado por el público. Sus capítulos son publicados cada semana y a pesar de tratarse de una obra creada para soporte digital, ha conseguido publicar varios capítulos especiales en las primeras páginas de Weekly Shonen Jump, además de ser recopilados en tomos en formato físico. Ambientada en algún momento del periodo Edo, está protagonizada por Gavimaro el Vacío, un ninja asesino que al parecer no puede morir. Al comienzo de la historia lo veremos preso por un señor feudal y sus sirvientes, quienes tratan de ejecutarlo de diversas maneras fracasando en todos sus intentos. Mientras que es interrogado por una misteriosa mujer que guarda una fría serenidad En contraste con la desesperación de quienes están deseando acabar con la vida del preso O sea, de Gabi Pronto se desvela la identidad de esta mujer que se trata de llamada Simon Sakiri Miembro del clan de samuráis con mayor reputación del país Unos consumados expertos en el arte de matar que son utilizados por el shogunato como verdugos e investigadores Maru, que hasta ese momento afirmaba haber huido de su clan debido al deseo que llevaba de morir y de huir de su esposa frente a una peligrosa adversaria se aferra a la vida y desvela que en realidad quiere vivir en paz junto a su amada esposa su esposa resulta ser la hija del líder del clan al que pertenece o pertenecía podría decirse Tras ello la joven Sagiri le ofrece la posibilidad de servir al Shogun a cambio de liberarlo Por lo que partirán a conocer su propuesta A cambio del perdón de sus crímenes Y Gabimaru se embarcará en un viaje hacia Shinsenkyo La isla del paraíso donde deberá encontrar el elixir de la vida y traerlo al shogun, además no será lo único en esto, ya que el shogun envía a otros nueve peligrosos criminales, cada uno de ellos vigilados por un miembro del clan llamada. el creador de esta obra realiza unos capítulos iniciales en los que presenta una idea muy interesante y asienta las bases de la historia, de manera que invita a los lectores a continuar leyendo los próximos volúmenes, uno de sus mayores aciertos es el de utilizar un grupo de personajes bien construidos con características únicas, que le permitirán desarrollar la trama en el futuro. Así, Gabimaru, un legendario asesino, es él en realidad un niño forzado a crecer y desenvolverse en un mundo de hombres, siendo utilizado por estos desde su infancia. Sagiri, por otra parte, es una mujer que debe luchar contra los roles de género y la idea de que debería estar cuidando de una familia en lugar de asumir el oficio de hombre, teniendo que esforzarse más que sus compañeros de clan. La obra cuenta con un esperado dibujo caracterizado por un diseño realista de los personajes, una interesante composición de las páginas y un amplio uso de mecanismos. Como planos y dramas Que enriquecen el trabajo del autor Además, destaca por tener una narrativa muy dinámica, que incita a seguir leyendo un capítulo tras otro, y por ser muy explícito gráficamente. Consiguiendo así transmitir mejor lo peligrosos y letales que son los personajes principales, y recalcar la solemnidad de un relato que deja poco lugar a la comedia. ¿Y ustedes qué opinan de esta obra? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Y chicos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Si fue así te gustó, déjame un like y un comentario, me gustaría leerlo. Adiós y sayonara.